De hecho él fue el peor enemigo que la humanidad haya tenido jamás. Lo crucificaron porque quería destruir al mundo y hacer una revolución. Ya que le enseñaba una serie de enseñanzas violentas que si las personas hubiesen hecho todo lo que él dice la humanidad ya se hubiera extinguido. Ya que nos hubiéramos autodestruido. Que en realidad eso es lo que buscaba este ser oscuro. Planeaba eso. Y es porque en realidad él es el verdadero diablo y en su momento consiguió el método para escapar del averno pero hoy se encuentra en el infierno, desde donde gobierna a toda la humanidad, él es el diablo y se encuentra planeando un plan para atacar la tierra, él y todo su ejército de demonios.